Yo llegué a la plazoleta, estábamos ahí. Estaba junto a los amigos míos porque yo no los conozco. Saludé a todo el mundo, normal. A él no lo saludé porque no lo conocía. Él me jaló y me llamó la atención que por qué no lo saludé. Simplemente le pedí excusa, le dije que está bien. Luego me fui, me fui para mi casa. Cuando llegamos a mi casa, él llegó con los muchachos. Él se quedó más atrás. De prender el carro mío, que no prendía, tenía la batería mala. Era muy llumpeador. No quiso prender. Lo dejé así. Pero de hecho sí. déjame el lecho. déjame el lecho en sí. No, ¿Por qué mi... vino el problema? Pues nada, no lo conozco. Nunca había pasado palabra con él. Nunca lo había visto en mi vida. Nada. Él llegó a mi casa y emprendió en el carro mío, boceando. Que llegó el hijo del diablo. un creo de baño. Desde que yo hice, yo tenía que bajar a defender lo mismo. ¿Cómo es que ahora pasó eso? A mediados de como a las 3 y pico de la mañana llegué a mi casa. Okay. Eh, ¿Cuántos eh, eran ellos? No, nomás era el sol.